Voy a poner grabar en este momento que me había pasado. Eh, bueno, eh, recordar entonces ya que estamos grabando, que este es el panel que lleva por nombre de reflexiones desde la ecología política latinoamericana y del Caribe. Eh, y hoy, bueno, nos está acompañando como ponentes eh, pues Alberto Gutiérrez Arguedas de la Universidad de Costa Rica eh, quien nos va a presentar su ponencia Ecología Política en Sobre eh, y desde Centroamérica, desde una revisión de literatura eh, también nos está acompañando Cristiano Oliver Lozano desde México, eh, quien es investigador independiente y nos va a presentar eh, su ponencia eh, llamada Filosofías Ambientales eh, como parte de este panel eh, también está eh, Rosabel Sotolongo Gutiérrez eh, que es de Cuba, de la Universidad de La Habana, su ponencia titulada Tría Ambiental Pensada desde Cuba, una mirada a la correlación poder-ambiente, eh, aunque en este momento pues, eh, todavía no, no ha llegado eh, como a la sala de este panel. Eh, y quien les habla, Juan David Avellaria Senado, soy de Colombia, eh, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y eh, eh, voy a presentar una ponencia titulada Resistir con los Peces, claves para una ecología política multiespecies de América Latina eh, bueno entonces eh, vamos a, a organizarnos creo que así como está en el programa eh, vamos a tener eh, unos 20 minutos por, por ponencia eh, para que al final pues tengamos como un máximo eh, unos 10 minutos de preguntas, comentarios eh, al final de cada intervención eh, entonces si quieren podemos comenzar eh, con Alberto, después iría Cristian, eh, si llega Rosabel pues iría ella y por último entonces estaría yo entonces Alberto, eh, tienes la palabra si quieres pues dar alguna unas eh, imágenes o bueno eh. Eh, Muchas gracias Juan David un saludo muy cordial a, a las personas presentes aquí en esta sala virtual y a quienes posteriormente nos van a, a estar escuchando en la retransmisión de, de esta mesa. Eh, sí, efectivamente tengo una, una presentación que quisiera compartir, entonces voy a hacerlo en este momento. Eh, ¿La pueden ver? Sí. Bien, eh, como ya Juan David eh, mencionaba, la, la ponencia que yo les voy a presentar se titula Ecología Política en sobre desde Centroamérica, una revisión de literatura eh, mi nombre es Alberto Gutiérrez Arguedas, yo soy geógrafo de formación o de formación <risa> eh, y bueno, me, me desempeño como docente y como investigador en la Universidad de Costa Rica y actualmente eh, me encuentro haciendo estudios de doctorado en el programa de doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de esta misma universidad. Eh, a manera de introducción, eh, estas reflexiones que yo les voy a compartir eh, son resultados de un proyecto de investigación que es al mismo tiempo una investigación de tesis doctoral en este programa de doctorado en Ciencias Sociales sobre Centroamérica y también un proyecto de investigación en el Centro de Investigación y Estudios Políticos que es donde, donde trabajo y lo que, lo, que, lo que se hizo fue una labor de levantamiento, revisión y sistematización de literatura académica producida en el campo de la ecología política eh, de todos aquellos trabajos ubicados empíricamente en la región centroamericana, entendiendo Centroamérica como los siete países que, que, que conforman el Istmo Centroamericano, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Eh, y dentro de los múltiples aspectos que uno pudiera eh, analizar a partir de un trabajo de revisión de literatura, en este trabajo nos enfocamos en un aspecto en particular, y es eh, las relaciones entre saber, poder y lugar de enunciación. Es decir, eh, a través de este trabajo de revisión de literatura buscamos dilucidar quién escribe la ecología política en Centroamérica y desde dónde. Entonces, eh, el análisis está enfocado más en, en esta cuestión de las, de las relaciones de poder que atraviesan a la producción académica, en este caso de la ecología política. Eh, pero bueno, antes de, de ir propiamente a, a la cuestión del, de la revisión de literatura, me parece que conviene hacer algunas, algunas reflexiones de carácter general. Sobre la ecología política, ¿no? que es lo que nos reúne en este congreso, eh, la ecología política es un campo interdisciplinario, es decir, no es monopolio de una disciplina, sino que atraviesa varias disciplinas, eh, que estudia una amplia gama de cuestiones alrededor de las relaciones sociedades-naturaleza. Eh, la ecología política como tal se origina en la, en la década de 1980, inicialmente en la Academia Anglófona, Anglosajona, a partir de los aportes de diferentes campos, como la antropología ecológica, la geografía cultural y los estudios agrarios. Eh, y bueno, si, no, si bien no hay una definición única de lo que es ecología política, en términos generales es un campo que busca entender y visibilizar las fuerzas políticas y las relaciones de poder, hay una palabra clave, la cuestión del poder, que configuran el manejo, acceso y transformación del ambiente. Eh, uno de los referentes de la ecología política anglófona, Robbins, sugiere definir la ecología política en contraposición a lo que él denomina ecologías apolíticas, es decir, todas estas eh, interpretaciones o perspectivas de la cuestión ambiental que ignoran el papel de, la, de los fenómenos sociales, económicos, políticos, este, entre otros. Dicho sea de paso, estas ecologías apolíticas son las que predominan, por ejemplo, en los espacios de gobernanza ambiental mundial. Y al mismo tiempo, la ecología política no es una sola, sino que es plural. Hay, hay diferentes corrientes, diferentes tradiciones de ecología política. Eh, las, digamos que a grandes rasgos pueden identificarse tres, la anglófona, la francesa y la latinoamericana. Eh, y entonces vamos a hacer un poco más énfasis en la latinoamericana. ¿no? Eh, la ecología política latinoamericana es una corriente tanto teórica como política que tiene características distintivas, se ha venido desarrollando con mucha fuerza en los últimos 20 años eh, en un contexto de proliferación de conflictos socioambientales asociados al, al neoextractivismo. Entonces es como nítida la correlación entre el surgimiento de una ecología política latinoamericana y eh, la proliferación y profundización de conflictos socioambientales y de procesos de defensa de los territorios. Eh, Moreano Molina y Brian, en un texto muy interesante, eh, hacen referencia a tres marcadores de identidad o tres, digamos, rasgos que caracterizan a la ecología política latinoamericana, que serían la descolonialidad, la posicionalidad de la persona investigadora y la territorialidad. Y es muy interesante porque la cuestión territorial no solamente tiene un valor teórico analítico, sino también un valor político y estratégico eh, como instrumento de resistencia, de defensa de los territorios frente al, al despojo extractivista de manera tal de que la ecología política latinoamericana se caracteriza y se distingue por este diálogo muy estrecho entre las reflexiones académicas y, y las luchas socioambientales. Bien, entonces ya propiamente en lo que corresponde a este trabajo de revisión de literatura, eh, un poco lo que motivó a plantear hacer este trabajo eh, fueron, fueron varias cosas. En primer lugar, como ya les decía al inicio, esto se desprende de, de, de una investigación de tesis en un programa que justamente tiene como objeto de estudio la región centroamericana. Pero también un aspecto que a mí en lo personal me, me inquieta es que, que Centroamérica ocupa un lugar eh, marginal en las ciencias sociales en América Latina y la ecología política no es la excepción. La ecología política latinoamericana, digamos, eh, la producción académica se concentra en unos pocos países de la región, que son países de mayores dimensiones y con estructuras académicas más más sólidas, ¿no? Brasil, México, Argentina, Colombia principalmente, eh, y algunas subregiones de América Latina, como lo es Centroamérica o el Caribe Insular, resultan mucho menos conocidos. Entonces, un poco ese fue lo que impulsó a, a hacer esta, esta revisión de literatura. Entonces, se, se hizo un levantamiento de bibliografía, a partir del cual se recogió un gran volumen de publicaciones, un total de 377, y estas fueron analizadas a partir de un conjunto de variables clave, eh, teniendo como objetivo esta, eh, las relaciones entre saber, poder y lugar de enunciación algunas de estas variables fueron analizadas de manera independiente, es decir, todas fueron analizadas de manera independiente y también se hicieron algunos cruces entre variables que, que informan sobre algunas de las tendencias en, en la producción de, de conocimiento entonces eh, las variables son las siguientes, eh, año o fecha de publicación, formato es decir, si es una tesis, un artículo o un capítulo de libro, etcétera idioma eh, vale mencionar que solamente se, se, se trabajó con dos idiomas, con español y con inglés. Eh, sexo de las personas autoras, escala de análisis, eh, el país objeto de estudio, es decir, el país donde se ubique el respectivo estudio, el país sede de la publicación, el país de origen de las personas autoras, en la cuestión del acceso al conocimiento, es decir, si el... Si el si el trabajo es de acceso libre y gratuito o si está cercado por propiedad privada intelectual, derechos de autor, el enfoque analítico y el tema. Eh, por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Que, que en esta ponencia nos, nos indicaron que teníamos unos 15 minutos. Eh, no es posible, digamos, analizar en detalle todas estas variables, pero sí eh, haré referencia a algunas de ellas que me parece que son las que más ilustran algunas de estas tendencias. En cuanto al año fecha de publicación hay una tendencia muy evidente y es que conforme más nos acercamos al momento presente mayor es la cantidad de publicaciones. Este, hay un aumento sostenido en la cantidad de publicaciones lo cual indica que que, que este es un campo eh, que en la región centroamericana se encuentra en pleno crecimiento. ¿verdad? Ahí podemos ver el gráfico de la cantidad de publicaciones por por año. Eh, y esta tendencia resulta todavía más clara cuando lo organizamos por década o por quinquenio. Eh, una tendencia muy evidente a, a un aumento en la cantidad de publicaciones conforme más nos acercamos al presente. Eh, aprovecho para saludar a Christopher Angulo, que es un colega eh, docente e historiador, eh, que él, él participó, eh, tuvo participación en este trabajo, se acaba de meter a la, a la sala, entonces ahí para... Darle el saludo y, y el reconocimiento también por, por el, el aporte. Bien, en lo que respecta al idioma, como ya les decía, se analizaron trabajos en dos idiomas, español e inglés. Y el motivo es, es básicamente porque son estos dos idiomas los que más se han aproximado a la realidad centroamericana. Sabemos que hay, por ejemplo, abundante producción en, o sea, que la ecología política latinoamericana también hay mucha producción en, en lengua portuguesa, pero no, no, casi no se ha acercado a Centroamérica. Eh, bueno, en cuanto a esta variable, se registra una mayoría, una predominancia de trabajos publicados en español, un total de 218, eh, versus inglés eh, 159, correspondientes con un 58% y un 42% del total. En cuanto al sexo de las personas autoras, se registra una leve mayoría de autores hombres, un total de 176, eh, sobre autoras mujeres, un total de 158 y seis trabajos de autoría colectiva. Eh, vale mencionar que eh, si cruzamos esta variable con el país de origen de las personas autoras, se puede eh, observar que la asimetría eh, es mayor en autores centroamericanos, 79 hombres y 62 mujeres, que en autores eh, no centroamericanos, 97 hombres y 96 mujeres. Eh, en cuanto a la escala de análisis, se hizo una clasificación a partir de tres escalas de análisis local, nacional y regional, que quiere decir que abarca toda la región centroamericana. Eh, en este sentido, predominan eh, trabajos elaborados en dos escalas, la escala nacional, 182 trabajos y la escala local, que casi por lo general corresponde con estudios de caso, eh, un total de 159 muy por encima de los trabajos que tienen una perspectiva regional centroamericana, de los cuales se registran únicamente 36. Eh, en cuanto al país objeto de estudio, eh, es, eh, se, hay una gran asimetría en la cantidad de estudios realizados en los diferentes países. Eh, teniendo en los extremos Costa Rica con 132 trabajos eh, ubicados en su territorio, eh, bueno, Guatemala 69, Nicaragua y Honduras 31, Panamá 26, El Salvador 14, Belice 9, eh, además de los 36 trabajos que abarcan la región centroamericana en su conjunto y otros que eh, corresponde con trabajos que, que no se circunscriben a un solo país, sino que por ejemplo son estudios comparados o estudios de cuencas binacionales, ¿verdad? Entonces ahí creamos una categoría eh, diferente. Y aquí, eh, mané, o sea, un poco la, la, la interpretación que hacemos de esto es que eh, estas grandes asimetrías obedecen esencialmente a las condiciones y posibilidades de hacer investigación en cada país, no tanto a la realidad socioambiental propiamente dicha. O sea, estos procesos at atraviesan a toda la región, pero han sido más estudiados en unos países que en otros por una diversidad de factores. Uno de ellos, eh, la violencia política. O sea, por ejemplo, en el norte de Centroamérica... Honduras, El Salvador, Guatemala, la violencia política es muy, muy fuerte y eso implica grandes riesgos para quien hace investigación y ni qué decir para las personas activistas. ¿no? En cuanto al país sede de la publicación, es muy evidente una predominancia de publicaciones, eh, en, o sea, de publicaciones que han sido lanzadas o editadas en países externos a la región. Un total de 254. Eh, sobre aquellas publicaciones que tienen como sede países centroamericanos un total de 123, o sea, es una diferencia bastante fuerte y de esas publicaciones de países externos a la región, en su gran mayoría son del norte global, eh, sobre todo de Estados Unidos. Eh, también hay algunas cuantas de, de, publicadas en el resto de América Latina, sobre todo una de las principales publicaciones de Claxo ¿no? que tiene su sede editorial en Argentina, pero es predominante eh, la producción académica cuya sede editorial está en el norte global. Eh, en cuanto al país de origen de las personas autoras, eh, si bien hay un aumento sistemático en la cantidad de personas autoras centroamericanas, de las cuales hay un total de 145, predomina la producción académica elaborada por autores externos a la región, un total de 195. Me parece a mí que este es un dato de, de, quizás de los, de los, de los más eh, que informan más sobre estas cuestiones eh, que queremos analizar aquí. Y de los autores extrarregionales, predominan autores del norte global, un total de 163 eh, en comparación con autores del resto de América Latina, 30, y de otros continentes, apenas dos, ¿verdad? Y también vale mencionar que estas asimetrías también se reproducen a lo interno de Centroamérica. Centroamérica no es una entidad homogénea, sino que es muy heterogénea y desigual. Eh, entonces, en, en esta variable del de país de origen de las personas autoras, eh, predominan las personas autoras costarricenses, un total de 63, eh, 39 guatemaltecas, 15 salvadoreñas, 10 nicaragüenses, eh, 9 hondureñas, 9 panameñas y ninguna persona autora de nacionalidad beliceña. Entonces, también un poco para, para, para evitar incurrir en, en esta idea de Centroamérica como algo homogéneo, ¿no? Eh, aquí podemos ver este gráfico, lo que nos muestra es eh, por quinquenio la cantidad de personas autoras ya centroamericanas, la barra azul y no centroamericanas, la barra anaranjada, como podemos ver en todos los quinquenios. Eh, si bien hay un aumento en la cantidad de autores centroamericanos, en todos los quinquenios dominan la producción académica de personas externas a la región. Bien, y ya, ya para ir cerrando, algunas reflexiones de cierre. Eh, bueno, en esta presentación, como les decía, dejé por fuera algunas de estas variables, como por ejemplo el tema. Si, si fuera el caso, luego lo podemos ver, eh, pero por cuestión de tiempo ya vamos yendo al final. Eh, me parece a mí que una de las conclusiones centrales de este trabajo es que hay una tensión entre la ecología política que se produce sobre Centroamérica y la ecología política que se produce desde Centroamérica. Es decir, podríamos interpretar Centroamérica como una región que está en una posición híbrida, entre ser meramente una religión objeto de estudio eh, y una religión que se estudia, se piensa y habla sobre sí misma, ¿verdad? En este sentido, eh, también un aspecto que es inquietante es eh, una suerte de extractivismo académico de la ecología política elaborada en lengua inglesa, ¿verdad? Esto, por ejemplo, está evidente con que esta ecología política anglófona tiene muy escasa interlocución tanto con la academia como con los actores sociales centroamericanos, ¿verdad? Eh, es muy común ver, por ejemplo, que estudiantes de posgrado hacen sus tesis aquí, eh, pero es, eh, es muy evidente que, que, que lo que se hace es extraer información y muy poco se devuelve a ese contexto al cual fue extraído. ¿no? Y otro otra indicador muy, muy preocupante es la cuestión del acceso al conocimiento. Eso no lo, no lo incluí en la presentación, pero cuando cruzamos el, el idioma de la publicación con el acceso al conocimiento vemos que es nítido que las publicaciones en inglés están cercadas por propiedad privada intelectual, es decir, eh, no están a la mano de, del público centroamericano, ¿verdad? Entonces me parece que eso es algo a lo que hay que llamar la atención. Y otra cosa, que las publicaciones en inglés casi que por regla, si uno va a la bibliografía, solamente tienen referencias en inglés. Es, es excepcional las publicaciones en inglés que consultan otros idiomas, ¿no? Eh, luego ya, eh, lo que es la ecología política elaborada desde Centroamérica, podríamos decir que es un campo todavía incipiente y poco sistemático, no hay una comunidad académica regional en ecología política, sin embargo vemos este campo como un, un campo con gran potencial de crecimiento a futuro y justamente este trabajo busca aportar a eso. Y finalmente, eh, me parece a mí que no hay que, como decimos aquí, no hay que inventar el agua tibia, es decir, no, no, la, no aspiramos a hacer una ecología política centroamericana, me parece a mí que ya, hay un patrimonio teórico muy rico de la ecología política latinoamericana y que quizás el desafío es, por decir así, centroamericanizar la ecología política latinoamericana, lo cual augura beneficios en ambas direcciones. Por un lado, eh, las, los académicos y académicas y activistas de Centroamérica nos podemos ver muy beneficiados de este patrimonio teórico que es muy rico eh, y al mismo tiempo la ecología política latinoamericana puede verse beneficiada Teniendo una mayor riqueza de lugares de enunciación, ¿verdad? Y teniendo como mayor conciencia y mayor consideración de los procesos que, que se dan aquí en esta región centroamericana, que como decía ahora, eh, muchas veces resulta muy poco conocida desde estos grandes centros de producción eh, regional. Entonces, eh, eh, por ahí quedo con, con la exposición. Muchas gracias por el espacio y, y esperamos que haya luego eh, preguntas y otras intervenciones. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias Alberto por tu presentación eh, y por cumplir eh, también con el tiempo. Eh, bueno, abrimos este momento como espacio para preguntas. Yo tendría también pues como algunos comentarios y preguntas, eh, pero no sé si antes de eso alguien eh, acá presente eh, quiere decir algo. Eh, Eh, bueno, mientras eh, se van animando, eh, quisiera como eh, comentar algunas cosas y hacerte pues, dos preguntas. Eh, lo primero, bueno, es que Alberto nos trae eh, una visión de esta ecología política eh, centroamericana, eh, en la cual bueno, nos habla también desde un recuento, de cómo se ha venido dando como, de cierta manera como esas características de esta ecología política latinoamericana de manera un poco más amplia. En medio de eso eh, se plantea la pregunta y nos plantea la pregunta de quién escribe la ecología política y desde dónde. ¿cierto? Entonces ahí, eh, obviamente, cómo se hacen visibles ciertas ecologías políticas que se producen en ciertos países del continente y cómo tal vez otras ecologías políticas de cierta manera eh, se han mantenido un poco más eh, invisibilizadas. Eh, ahí pues nos cuenta, digamos, esta idea de que la ecología política en general es un campo transdisciplinar eh, y que hay una pluralidad de esas ecologías políticas en términos de, eh, de la ecología política anglófona, francófona y latinoamericana. Eh, digamos que ahí, eh, tal como menciona pues también eh, Alberto, eh, hay unas desigualdades en términos de género, hay unas desigualdades en términos de los países y las condiciones de posibilidad de conocimientos también entre países en los, en los propios países pues centroamericanos eh, y también unas diferencias regionales en torno a las editoriales y las revistas pues que nos, eh, que nos cuenta pues Alberto en donde se publican. Eh, pues estos, eh, digamos, trabajos en términos de esas geopolíticas del conocimiento también. Entonces yo tendría eh, eh, dos preguntas para Alberto, de, porque yo, digamos, hice también eh, junto con Denise que veo, que también estaba por acá en, entre los participantes y eh, hemos hecho también como una especie de trabajo de cierta manera como de revisión de literatura alrededor de esta ecología política latinoamericana y nos encontrábamos con un asunto y es eh, como saber cuál es la literatura de ecología política cierto porque digamos no sé si de pronto te, te preguntaste eso te pasó eh, o cómo digamos intentaste de cierta manera cómo resolver cómo resolver este asunto porque como decías es un campo transdisciplinar eh, digamos no una disciplina ya digamos establecida y eso que a veces parecería que fuera un poco más fácil hacer estas revisiones de literatura pero cuando uno se acerca a la literatura de ecología política incluso no toda necesariamente diría ecología política ¿cierto? entonces ¿cómo, cómo digamos eh, se podría solucionar eso? Y otra cuestión, digamos, desde la otra pregunta es más como desde estas genealogías que también trazas un poco de, de dónde viene esa ecología política, que, que como comentas, pues está esta historia desde, digamos, estos años ochentas, eh, en, digamos, desde esta ecología política anglófona, pero desde la ecología política, digamos, latinoamericana también hay una tendencia a que una de sus características más fuertes, como decías, es la de mantener un diálogo fuerte con los activistas, ¿cierto? Como con las luchas por la defensa del territorio y por los bienes comunes. Y cómo también podríamos entonces trazar otras genealogías de esa ecología política, entendiendo que estas ecologías políticas incluso son anteriores a esas, digamos al propio concepto de ecología política, que muchos activistas, por ejemplo en Sudamérica se habla mucho de Chico Méndez, y de sus luchas en Brasil, eh, en torno a la defensa de la Amazonía, también con los trabajadores del caucho Es como estos, digamos, activistas de movimientos sociales, de ONGs, ya venían haciendo una ecología política que inspiró eh, estos académicos que después llegaron a hacer ecología política, no sé si de pronto en Centroamérica podría rastrearse también algo así, como previo, como, una, como unos antecedentes eh, en ese sentido, bueno también veo que hay una pregunta por ahí en el chat, entonces, bueno, Alberto, no sé si alguien más quisiera hacer preguntas o si quieres responder a una. Sí, eh, Juan David, muchas gracias por las preguntas y también a Yanina. Eh, intentaré responder a, a las tres, ¿verdad? Eh, bueno, en cuanto a lo que pregunta Yanina en, en el chat, que si se identifican diferencias en los temas estudiados, en, la, en, la, en lo que se escribe desde aquí o desde afuera, eh, debo reconocer que este trabajo también tiene sus limitaciones y que no se profundizó tanto en cuanto al contenido o digamos las tendencias teóricas eh, o epistemológicas de, de esa producción. Sí podría decirles algo interesante y es que sí se hizo análisis de los enfoques analíticos predominantes de acuerdo con el idioma entonces, eh, es más, si me permiten, voy a, voy a compartir de nuevo para mostrarles un gráfico. Eh, entonces, esto es en español y en inglés. Eh, definimos las siguientes como enfoques analíticos. La cuestión de los conflictos y luchas socioambientales, la cuestión del extractivismo y la de gobernanza ambiental y otros enfoques que entran en otras categorías. Por ejemplo, en español, la literatura en español está enfocada más que todo en la cuestión de los conflictos y luchas socioambientales y el extractivismo, mucho menos la cuestión de gobernanza ambiental, mientras que en inglés es lo, lo contrario. En inglés predominan estudios que, que estudian gobernanza ambiental y en segundo plano, conflictos y, conflictos y luchas socioambientales y extractivismo. Entonces, Yanina, quizás esa sería un, un, una respuesta... Eh, parcial, ¿verdad? Creo que todavía habría mucho más que, que analizar, ¿verdad? Queda, queda ahí eh, este, eh, muchas preguntas abiertas para, para seguir eh, haciendo más investigación en este sentido. Eh, y luego con respecto a, a las preguntas de, de, de Juan David, me parece muy interesante, justamente este es un campo muy heterogéneo y que no es fácil de delimitar. Entonces eh, la estrategia que nosotros adoptamos para eh, hacer el levantamiento fue Podría decirse que esta es una, que partimos de una definición bastante amplia de ecología política, es decir, la, la literatura que recogimos no solamente se autodenomina o utiliza esa etiqueta, sino que nosotros utilizamos varios descriptores como temas tradicionalmente estudiados por ecología política, conflictos socioambientales, extractivismo, eh, justicia ambiental, entonces pusimos como varios de esos descriptores y muchos de ellos, digamos, aluden a, a, a trabajos de la ecología política. Eh, pero esta labor no fue fácil, luego más bien íbamos excluyendo, teníamos una lista, íbamos excluyendo algunos trabajos que quizás eran parecidos, pero que provienen de otros campos como la economía ecológica o la historia ambiental. Entonces eh, fue todo un, un ejercicio muy interesante y probablemente si otra persona lo hiciera haría una selección distinta, ¿verdad? Eso no es algo así este, unívoco, ¿verdad? Eh, y luego lo otro de los orígenes profundos, digamos, de la ecología política en América Latina, me parece interesantísimo. Creo que efectivamente la ecología política latinoamericana, como dice uno de sus referentes, eh, el fallecido Héctor Alimonda, eh, es parte o es una continuidad de una muy rica tradición de pensamiento crítico latinoamericano, es decir, sus raíces son muy profundas el continente latinoamericano tiene toda una historia de siglos de resistencia en defensa de los territorios, entonces yo creo que la ecología política es, es tributaria de eso, ¿verdad? Eh, y claro que sí, hay grandes personajes, Chico Méndez, aquí en Centroamérica, Berta Cáceres, ¿no? Eh, yo diría, si bien no se autodefine con esa etiqueta, el, el clásico de las venas abiertas de América Latina, es un libro esencialmente de ecología política, es un libro de ubica América Latina, este, como una periferia en el mundo a partir del, del extractivismo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, si bien el campo como tal eh, adquiere ese nombre en los últimos 20 años, eh, tiene raíces muy profundas, ¿no? Entonces, eh, sí, sería, sería eso y, y muchísimas gracias ahí por los comentarios. Listo, gracias a vos, Alberto. No sé si hay alguien más de pronto. ¿Tiene alguna pregunta, comentario, antes de pasar al, al próximo ponente? Eh, bueno, también, mientras tanto, le, le damos la bienvenida a Rosabel, eh, que también es otra de las ponentes eh, del día de hoy, Creo eh, que, que ya está por acá conectada. Eh, y bueno, para eh, contarle entonces a Rosabel que seguiríamos en este momento con la ponencia de Cristian y después eh, iríamos con tu ponencia. Bueno, si no hay entonces más comentarios, eh, eh, bueno, un saludo a Rosabel ahí. No, muchas gracias, me disculpo por la tardanza, pero logré alcanzarlos a tiempo y escuché al final de la ponencia de Alberto. Y bueno, entonces... Eh, me quedo pendiente del orden de la exposición y agradecida por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Entonces continuaríamos eh, con la ponencia de Cristian, quien nos acompaña desde México, con su ponencia Filosofías Ambientales. Entonces, Cristian, eh, pues tendrías 20 minutos. Eh, si quieres, entonces doy la palabra. Hola, eh, Andrada, buenas, buenas tardes, buen día, buenas noches, dependiendo del momento en el que les toque ver esto. pero La gran mayoría creo que buenas tardes. Eh, eh, igual agradezco a todo el comité ¿no? por habilitar este espacio para poder pues, dar la apertura a este diálogo. En, en mi caso, eh, yo tengo como que... Sentí mucha relación con lo que estaba mencionando Alberto, justamente, ¿no? Porque parte de la inquietud del trabajo que voy a, a presentarles es también, como que poder identificar, ¿no? Este, estas otras categorías que pues, yo entiendo de manera al momento, ¿no? Como posibles filosofías ambientales, pero que también son otras categorías que tal vez no tienen tanta presencia a como sí si lo están teniendo otras, ¿no? Conceptos que no están teniendo esta presencia ya sea mediática, ya sea académica, ¿no? por diversas razones. En ese sentido, la, la ponencia, el trabajo que comparto con ustedes eh, forma parte de una investigación más amplia ¿no? y como tal trata justamente de exponer por lo menos tres ejemplos muy concretos con referencias de filosofías que pudiesen ser dispares, como es una de una referencia a Hawái con la filósofa Kanaka Maoli, eh, Karina Mimoto Ingersoll, otra Malcolm Ferdinand que está también en el Caribe, y luego por ahí también Arturo Escobar, son como que en las que comentaré un poquito más a fondo, pero también con algún par de autoras eh, y autores de, desde México. no Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla, nada más permítanme un momento. Me parece que ahí se puede ver, ¿verdad? Sí, ¿Está sí, bien? Estoy muy bien, sí. Va, genial. Pues bueno, les decía, de entrada igual precisar que no es por casualidad que el nombre de esta ponencia esté, esté en plural, ¿no? Como filosofías ambientales y no nada más como algo específicamente determinado, cerrado, ¿no? homogéneo, ¿no? sino que da apertura a poder entablar ese diálogo. ¿no? Es como que la inquietud detrás de ello. Partiendo de esto, pues, me parece importante tratar de entender en qué sentido lo, los conceptos o las categorías que van a estar expuestas corresponden pues también a esta crisis ecológica en la que estamos actualmente, ¿no? Y es algo que tal vez hace ratito mencionaba nuestro compañero, ¿no? Que no es casualidad que en los últimos 5 o 10 años la producción eh, y la investigación sobre ecología política tenga, pues, esté teniendo un aumento significativo, ¿no? En este sentido, eh, nada más les comparto esta interesante investigación que se realizó en Estocolmo, ¿no? Sobre los límites planetarios de la Tierra, en las cuales indagaban justamente en que. No, era nada más, no es nada más un, el cambio climático lo que está poniendo eh, entredicho ¿no? y lo que está vulnerando eh, la estabilidad de, de nuestro planeta, ¿no? sino que esto está acompañado por diversos límites que si se ven afectados eh, pueden generar eh, una afectación a una escala planetaria mucho más global, ¿no? mucho más, llamémosle así, intensa, ¿no? Y en este sentido, cuando hicieron esta investigación, identificaban que por lo menos eh, tres, hay, varios, hay tres, tres límites, ¿no? o tres categorías. ¿no? Aquellos que son, tenemos esto, no la integridad de la biosfera, el cambio climático, las entidades nuevas, el agotamiento del ozono estratosférico, la carga de aerosoles, la acidificación de los océanos, los ciclos biogeoquímicos el uso de agua dulce o los cambios en el sistema de tierras. Estos investigadores identificaron que por lo menos esto si se sobre si se pasan de tres límites no pues podríamos entrar en una etapa más radical de la que ya se está viviendo en diversos lugares ¿no? en este sentido me parecía importante mencionarlo para presentar que por lo menos tres de ellos ya se encuentran más allá de la zona de seguridad por así decirlo no traigo esta colación para poder reflexionar con las, los conceptos que quisiera que pudiésemos dialogar sobre la pertinencia ¿no? de poder acercarnos a estas filosofías ambientales. Igual cabe precisar que este, este término eh, me parece a mí que tal vez tenga un poquito menos de presencia como podría ser filosofía de la naturaleza, ¿no? entendiendo eh, a gran escala, a, a grandes rasgos y debido a que tampoco podemos indagar a, en este momento, porque no es la ocasión, una distinción entre filosofía de la naturaleza o filosofía ambiental. ¿no? Filosofía de la naturaleza formaría parte de esta categoría clásica desde el ámbito filosófico que tiene como objetivo, a grandes rasgos y de manera amplia, generar una reflexión sobre todo, todo lo existente. ¿no? En este sentido, eh, disciplinas como la filosofía de la biología, la filosofía de la química, la filosofía de la física estarían operando dentro de este amplio espectro, dentro de una filosofía de la naturaleza. Pero a mí particularmente me llama un poco poder pensar qué estaríamos identificando como filosofías ambientales, o si se podía hablar como filosofías ambientales, qué sería lo que podría ayudarnos a identificarlo, ¿no? Por allá quisiera un poco adentrarnos. En este sentido me parece importante traer a colación esta reflexión de un poeta del Caribe y filósofo también, que era Kamau Brad White, y que Kamau Brad White pensaba mucho en la posibilidad de generar nuestros propios modelos perceptuales, ¿no? nuestros modelos perceptuales para conocer, describir y entender el mundo, entendiendo esto como una invitación y entendiendo modelos perceptuales como categorías propias desde estas otras geografías, ¿no? desde este Caribe Insular, desde Centroamérica inclusive, ¿no? desde la Amazonia, desde este sur global. Tomando como consideración eso, la pregunta que incentiva esta investigación es esta, ¿no? ¿cómo podríamos identificar a las filosofías ambientales? Eh, igual me parece importante traer a, a colación esto, ¿no? ¿Cuál cuál podría ser la importancia? Me parece que es la importancia de crear estas categorías sobre el mundo que nos rodea radican que muchas veces estas pueden reflejar diversas realidades de una manera mucho más familiar que otras. O, es un primer paso para posicionar conversaciones o acciones que nos permitan reflexionar sobre cuestiones epistemológicas, identitarias, éticas y políticas desde la singularidad de esta geografía. Lo hago pensando por ejemplo, en, en Quintana Roo, pero de esta geografía puede ser eh, Oaxaca, puede ser la Amazonia, puede ser Tijuana, puede ser Martinica, no puede ser cualquiera de estos otros lugares. En, en la actualidad podríamos decir que tal vez categorías como antropoceno, capitalismo fósil, tuluceno, capitaloceno o antropoceno, tienen como punto común tratar de pensar la, la época partiendo desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos que está haciendo de la existencia humana que está considerando la existencia humana como una fuerza geológica ¿no? capaz de, de afectar por completo ¿no? los ecosistemas de las tierras etcétera, pero por ejemplo estas categorías las traigo a colación porque estas son podríamos decir las que han tenido más presencia, o las que mediáticamente pueden tener mucho más, a las que uno puede acceder de manera más fácil, ¿no? Lo pienso en un contexto, en mi contexto, ¿no? Una persona que estudió en, en Quintana Roo, en, que es frontera con Belice, también otro país eh, centroamericano, y la manera que puedo yo acceder a estas categorías es mucho más fácil, ¿no? Este acceso al conocimiento del que comentaba nuestro compañero es mucho más fácil que otro tipo de categorías, categorías que particularmente provienen de otros lugares eh, del Caribe y del sur global, y que, por ejemplo, considero que podrían tener mayor afinidad, entendiendo que dentro de esa afinidad se responden a, a procesos sistémicos eh, similares, ¿no? este imperialismo, este capitalismo, ¿no? este colonialismo, este extractivismo. En este sentido, eh, traigo a colación algunas otras, que son, por ejemplo, ontologías del mar, Ayiti de Malcolm Ferdinand, territorios y relaciones, eh, bueno, esta era de Arturo Escobar, perdón, estéticas colectivas de la tierra de Yasna y Aguilar, Paloceno de un grupo igual que, de, que se llama La Danta Las Canta, Tijuanoceno recientemente, eh, o geografías mestizas, ¿no? Por poner solo un ejemplo, les comparto esta definición que Metzli y yo, Ali Rodríguez Aguilera comparte sobre geografías mestizas, dice, propongo el término geografías mestizas para referirme al proceso material del Estado Nacional Mexicano de borramiento lento y ejercicio sistemático de eliminación de los pueblos y territorios negros, indígenas y no mestizos a través del despojo el desplazamiento, así como a través de la contaminación, el turismo y la toxicidad. Defino geografía mestiza como los efectos materiales y encarnados de la ideología del mestizaje. Su núcleo es un proyecto de blanqueamiento donde las poblaciones negras e indígenas y sus tierras son negadas o integradas en la identidad mestiza, un mito fundacional del Estado color. De Colón. La geografía mestiza opera a través del despojo de territorios racializados por el extractivismo, la contaminación, la toxicidad y el turismo. Cierro eh, esta cita en particular. Por ejemplo, también está Tijuana Seno, que es de una filósofa de que vive ahorita y radica en Tijuana, y ella dice, es un trabajo también en investigación, ¿no? es un concepto abierto, eh, decide al Tijuanoceno como aquel tejido intensivo de residuos humanos en todas sus variantes, psíquicas, corporales y materiales. Y por último, y ya con esto me gustaría como que acercarnos un poco más, traigo esta... Este intento, por ejemplo, que hace Malcolm Ferdinand por poder pensar en contraposición a la tradición de filosofía y de reflexión de filosofía ambiental desde Europa, tal vez con Bruno Latún, Isabel Stengers, ¿no? Otro tipo de filosofía en relación con el ambiente situada para Centroamérica y el Caribe. ¿no? Dice Malcolm Ferdinand, nombrar un lugar y mucho menos toda la tierra nunca ha sido una práctica neutral tiene una dimensión política. Puede ser un intento de alertar a la gente sobre la necesidad de detener los modos destructivos de habitar la tierra. Pero, ¿quién hace este nombramiento? ¿Quién tiene derecho a nombrar toda la tierra? ¿A quién va dirigido este nombre? ¿Y por qué este nombre debería ser el más común adoptado en la filosofía ambiental? Estas reflexiones partiendo justamente de aquellos conceptos que dejan fuera, por ejemplo, el la relación colonial, ¿no?, con la crisis ambiental. Y ahonda más Malcolm Ferdinand en este texto una ecología decolonial con lo siguiente. Dice un poco, su propuesta es resignificar, ¿no?, el Caribe a través de la propuesta de Haiti, o Haití. Dice, Haití es principalmente la proposición de que la tierra es la base de un mundo donde sus sistemas físico-químicos, sus estratos geológicos, sus océanos, sus ecosistemas, sus atmósferas están relacionadas de manera intrínseca con el colonialismo racial y con las dominaciones misóginas de humanos y no humanos, así como las luchas contra ellos. Reconocer la, la intrusión de Ayiti, o Haití es reconocer la imbricación política-ecológica de la constitución colonial de la modernidad dentro de las formas para habitar la tierra, que es la causa de la crisis ecológica actual. Dice: los nombres entonces para pensar la tierra están cargados de significado referencias cosmológicas específicas, así como el acto de dar un nombre, incluso toda la tierra, no es políticamente neutral. En el Caribe, de manera más específica, dar un nombre era parte esencial del acto colonial, destinado a usurpar la tierra de las personas que dependían de ella. En este sentido, esta, este diálogo ¿no? con, la filosofía, con esta filosofía me parece más que pertinente para poder acercarnos justo a otros sistemas de pensamiento que están haciendo el esfuerzo por pensar el, el contexto en el que vivimos. Nada más, antes de seguir, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Llevas 15 minutos. Ok. ¿Me ¿Cuánto me queda más o menos? ¿Cierro? Sí, más o menos unos 5 cinco, cinco minutos más. Ok, ok. Eh, bueno, otra... Otra referencia y otra filósofa que me parece importante también para poder, pues, hablar como que de filosofías ambientales es esta filósofa y surfista hawaiana ¿no? que se llama Karina Mimoto y en este texto que se llama Waves of Nowhere, ¿no? una, una epistemología del mar, nos dice más o menos lo siguiente: dice, para los Kanaka maulí el tiempo se crea a través del lugar, de tal manera que el lugar de hecho crea el tiempo y ni el lugar ni el tiempo están vacíos de cuerpos hawaianos. Porque los cangrejos de arena y las plantas de taro son manifestaciones genealógicas del yo, que crean el tiempo. Lo que me interesa aquí es que, como que podamos identificar esta codependencia, ¿no? esta existencia de, de seres humanos con la geografía, con el territorio. No como personas o sujetos y sujetas que no están situados en un contexto ecológico, sino justamente lo contrario, ¿no? dependientes codependientes y co-constituyentes. Más adelante, en otro texto, que el Diccionario del Postdesarrollo, menciona esto que igual me parece relevante. Dice, gran parte del mundo actual se desenvuelve sin memoria, como si los espacios que habitamos fuesen geografías en blanco y por lo tanto estuviesen a disposición del consumo y el desarrollo. Esta es otra cuestión que me parece que podríamos empezar a considerar. ¿no? ¿Cuál es el papel constituyente de la geografía, el espacio en nuestra misma antropología. Quisiera ya llegar un poco a, a lo que me parece importante para dialogar. De momento y en lo que estoy investigando estoy aproximándome a indagar sobre aquellas filosofías ambientales justo por lo menos a través de tres consideraciones. ¿no? A través de aquellos textos que son diversos, eso cabe mencionar igual acá, no solo son textos que provienen desde el análisis académico, eh, sino también textos que pueden provenir desde eh, la literatura, desde la poesía, desde las artes, pero al final son filosofías que por lo menos replantean vínculos existenciales con nuestros entornos, que los podemos encontrar en diversos ejemplos de pueblos latinoamericanos, del Caribe, eh, de muchos pueblos originarios en México, también aquellos que reconfiguran conceptos como espacio, tiempo, memoria, identidad y comunidad, entendiendo esta reconfiguración de estos conceptos como algo que se va nutriendo de lo que les rodea. ¿no? Me, me parece igual relevante traer aquí eh, a colación como en, en muchos pueblos originarios eh, de México, la relación con, eh, con los ecosistemas es parte constituyente de su identidad, ¿no? No se conciben sin concebir al, a los ecosistemas en los que viven como parte de sí, ¿no? Este devenir es un devenir co-constituido, ¿no? Y bueno, estas otras filosofías ambientales también podrían, podríamos acercarnos como categorías desde otros sistemas de pensamientos. Entonces, ¿cómo podríamos identificar a, a las filosofías ambientales? Es la pregunta que, que me hago, ¿no? Creo que podríamos, por lo menos, eh, partir de estos tres lugares, ¿no? de aquellos textos, de aquellos esfuerzos que reformulan categorías principalmente relacionadas con el tiempo, el espacio, el ambiente y la naturaleza, entendiendo también que estas categorías no son estáticas, no, no son absolutas, sino al contrario, son dinámicas. También identificando aquellos textos, aquellas expresiones artísticas o literarias que replantean vínculos existenciales, ¿no? Que replantean vínculos existenciales con el mar, la tierra, la montaña, el campo, inclusive las especies, ¿no? Pueden ser los perros, los peces, etc. Y también, por último, aquellas filosofías que cuestionan estos vínculos del, del progreso, la modernidad, con la crisis ecológica, ¿no? Y pues bueno, la pregunta, otras preguntas que comparto acá, se podrán ver que aquí hay muchas más preguntas ¿no? que tal vez respuestas, pero bueno, creo que es importante comentarlo. ¿Desde qué espacio se pueden desarrollar dichas categorías? ¿no? ¿Qué está influenciando? ¿no? ¿Qué está mediando? ¿Qué relaciones de poder se están constituyendo en este momento en el que se están pensando diversas cuestiones? ¿no? Sobre todo también, y esto me parece eh, importante, ¿Qué problemáticas pueden visibilizar? ¿no? Estos otros sistemas de categorías, ¿qué problemáticas visibilizan? ¿Por qué es necesario en algunos casos tenerlas por lo menos a consideración crítica? Y por último, ¿qué otras sociedades, qué otras organizaciones, o inclusive qué otros mundos se pueden crear a través de esta reconfiguración eh, conceptual? ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Eh, Muchísimas gracias y pues nada, espero haya un diálogo bastante nutritivo por acá. Listo, muchísimas gracias Cristian por tu presentación. Eh, bueno, en este momento abrimos entonces el espacio eh, para preguntas, comentarios, eh, qué cosas se les, se les ocurren, si alguien tiene... Eh, pues eh, al, algo que decir eh, a través del chat o también, eh, pues prendiendo su micrófono, cámara, como quieran. Yo quisiera pues como retomar algunas de las cosas que nos eh, estaba planteando Cristian eh, acerca pues como de este tema de las filosofías ambientales eh, y es también, bueno, como el asunto de, de cómo identificar esas otras categorías que tal vez no tienen tanta presencia en esas filosofías ambientales, teniendo en cuenta pues, que no es una filosofía ambiental, como él nos dice, sino que es, estas filosofías son plurales, cierto que no, no hay, digamos, una, un pensamiento allí cerrado, de unas categorías cerradas, eh, sino que son plurales y que son también filosofías bastante pertinentes en medio de la crisis que nos encontramos, eh, crisis ambiental, crisis planetaria, eh, de la que también eh, nos está hablando. Y nos hace, bueno, también una diferenciación entre el asunto de las filosofías de la naturaleza o las filosofías ambientales, eh, como entendiendo, pues, también... Eh, como unas diferencias en torno a la forma en que se, digamos, se denominan esa crisis que estamos viviendo. Eh, bueno, eh, al respecto, pues también Cristian nos presenta una serie de autores, autoras, eh, que están llamando pues esta crisis de diferentes maneras, y ahí es donde yo tendría eh, pues como una primera pregunta, eh, porque hay un momento pues en el que presentas estas ideas de capital oceano antropoceno, eh, antropoceno bueno, como toda esta proliferación de, de formas de llamar esta crisis eh, y bueno, yo me preguntaba como cuáles eran las implicaciones éticas eh, o políticas de, de llamar a la crisis de una u otra manera, si de pronto eh, podrías eh, contarnos un poco acerca de eso digamos, si, si sería eh, lo mismo decir capitaloceno, antropoceno, sobre todo de América Latina eh, y también como, cuál es también de cierta manera como tu apuesta en términos de, de reconocer esas otras formas de llamar la crisis también desde los pueblos, porque finalmente me parece que ahí hay unas cosas potentes desde la ecología política latinoamericana, por ejemplo, hay un concepto que es esta idea de la crisis civilizatoria, que siento que, que también es un modo de llamar la crisis que tiene una es una, una larga historia en, en el pensamiento crítico latinoamericano y que también por ahí hay unas claves que nos permiten entender la crisis de otros modos o el propio concepto pues de terricidio digamos con el que también eh, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir también digamos nos, nos plantean entender esta crisis de ciertos modos bueno cómo ves ahí como esas como esas diferentes formas de llamarlo desde Europa, desde estos países del norte pero también cuál es un Digamos, cuál es tu apuesta también de cierta manera, como cuál es tu intención al traernos también estas otras formas de verlo desde los pueblos. Pero no sé si hay más preguntas, veo que también hay una por el chat. Eh, si alguien más, pues, eh, tiene alguna. Eh, bueno, si quieres, respondo estas dos preguntas y ahorita pregunta Alberto para que, si puedes escribirlo en el chat igual. Bueno, en lo que voy hablando para que no se me vaya a pasar, ¿va? Eh, sí, creo que esto que mencionas, eh, eh, Juan, es, es bien importante, ¿no? Y realmente, por ejemplo, yo no quise indagar tanto en este momento en Antropoceno, en Capitaloceno, que son como que las dos que han las dos que tienen más, más eco, porque justamente me parece importante cómo, cómo se van a va evolucionando, ¿no? De entrada, y sin entrar en, en datos, en grandes rasgos, el antropoceno justo tenía o tiene tras de sí esta idea de homogenización, de responsabilidad ética, ¿no?, de todos los seres humanos ante la crisis ecológica que estamos presentes, cuando justo una mirada mucho más crítica y hace énfasis en que, si bien es cierto, nuestra relación como seres humanos, ¿no?, antropocéntrica con la naturaleza tiene un grado de responsabilidad también es cierto que es un sistema político ¿no? eh, y económico el que ha tenido esta responsabilidad y que se puede ubicar desde el colonialismo ¿no? pero también que se radicaliza justo con el capitalismo a través de la revolución industrial ¿no? a través de todos estos procesos extractivos que inclusive en algunas regiones tanto de América Latina, del Caribe África, inclusive en Asia eh, estos procesos extractivos no solo eran hacia la naturaleza, sino también a los seres humanos, ¿no? a, la, a las personas, ¿no? inclusive eran subhumanos, ¿no? de ahí que también hay una reapuesta ¿no? por mencionar esto. Eh, en ese sentido, me parece que desplazar la mirada hacia estas otras conceptualizaciones justo nos puede acercar a dimensionar esto, ¿no? a dimensionar estas aristas coloniales, a estas aristas este, capitalistas, no entré, por ejemplo, en detalle, pero hay una categoría que igual me, me interesa mucho, que están relacionando, que están trabajando este grupo eh, venezolano, que es faloceno, ¿no? También hace presente este, esta inquietud, ¿no? Esta crítica hacia la relación que tienen no nada más estos procesos extractivos, sino también con, con el machismo, ¿no? O el patriarcado. Por un lado, creo que por allí es importante desplazar la mirada hacia estas otras propuestas. en en relación a, a cómo podemos entender... ¿Cuál era la, la otra pregunta que me hacías? Creo que por ahí va una, ¿no? Sí, ¿no? Como cuál era, eh, también es como esto apuesta en términos de, como de, de, de, de, de cierta manera, traer también esas otras formas de... Ver, de bien. Sí, justo, que, que por ejemplo, creo que en primera instancia que nos, nos hacen, nos permiten visibilizar ciertas problemáticas, ¿no? ciertas problemáticas que muchas veces no están presentes en, en, otros, en varios análisis. Las razones por las cuales no estén presentes pueden ser diversas, pero justo por ello también me parece importante traerlas a colación. ¿no? Eh, por, por poner un caso muy concreto, no en el caso del Caribe, a mí me interpela mucho esta noción de Malcolm Ferdinand, ¿no? porque si bien es cierto que el Caribe insular tiene sus propias características, a diferencia con el Caribe en Quintana Roo, también hay una influencia de la cultura caribeña en este territorio, ¿no? También estamos marcados por el turismo como un sistema político de, de reordenamiento, ¿no? De, de lo social. Entonces, encuentro estas analogías en ello, ¿no? Por otro lado, también me parece importante traer a, a colación esto, que no necesariamente proviene desde un análisis que puede ser teórico, ¿no? Es decir, no es nada más una tesis o un... O un artículo de investigación, sino que también indaga en propuestas literarias. Hay por ahí, por ejemplo, una literata que se llama Mara Pastor, que en un libro sobre la literatura eh, costarricense, no, eh, dominicana, hace este término de alucinaciones, ¿no? haciendo énfasis en lo, en lo loco y lógico del Estado-nación moderno latinoamericano, ¿no? de estos Estados-nación modernos que muchas veces se sustentan bajo este bajo estas categorías, ¿no? Eh, bueno, por ahí, cómo lo podemos relacionar con las ciencias uh, ambientales, ¿no? O por ejemplo, es con la física, la química o la biología, que es lo que preguntan, ¿no? Creo que, pues creo que todavía el trabajo está ahí por, por desarrollar. Yo personalmente sí, sí he tratado de identificar, ¿no? Esta diferenciación entre filosofía de la naturaleza y filosofía ambiental, ¿no? Sobre todo porque muchas veces percibo que se homologa, ¿no? como que si fuera lo mismo, y tal vez desde una tradición de pensamiento pueda entenderse como lo mismo, pero yo por ejemplo sí considero que bajo estas categorías que les decía, ¿no? estos vínculos existenciales, ¿no? estos vínculos políticos, y esta reconceptualización de la crisis ecológica, o sea, esta acotación de la crisis ecológica desde un punto de vista histórico, por lo menos yo cuando trato de utilizarlo para analizar e indagar, ¿no? En estas otras categorías, ¿no? Y encuentro estas similitudes, ¿no? Que por lo menos estas tres cuestiones eh, las comparten. Alberto, eh, te escucho si hay tiempo. Si, si no, pues, ¿hay tiempo todavía? Sí, quedarían tres minutos. Dale, sí. dale, te escucho. Gracias. Sí, eh, eh, Cristian, me, me pareció muy interesante la presentación. Y yo creo que hay una gran riqueza ¿no? de formulaciones de, filosóficas ¿no? y de, de pensamiento que surgen desde las propias luchas socioambientales. Eh, te quería preguntar acerca de en estas eh, reflexiones que estás haciendo, si has eh, indagado, digamos, de estas otras ecologías políticas del sur que se hace, por ejemplo, en África o, o el sur de Asia, eh, qué sé yo, no sé si, si, si, si, si te has acercado a esos otros sures, ¿no? más allá de América Latina. Sí, pues, más o menos, definitivamente también hay que reconocer que así como América Latina y el Caribe, la producción teórica de ese, del vasto continente africano es, es muchísima, ¿no? Y muchas veces, dispares. por lo menos, propiamente ubico dos conceptualizaciones que, por ejemplo, vienen desde un filósofo y musicólogo que es Felwin Sarr, él habla sobre afrotopía, ¿no? Para poder re resignificar eh, la utopía africana, ¿no? pero ahí lo, lo que me llama la atención es esta importancia de resignificar ¿no? los espacios, o sea, el contexto. Y por ahí, por ejemplo, también pondría a este autor que es un fotógrafo, que es Sami Baloyi, él hace algo como, él lo denomina como, podríamos decir como que reconceptualiza la, la condición antropológica de, de los habitantes del Congo, ¿no? a través de la transpolación, de diversas imágenes de la minería, ¿no? Este, el, el Congo es un lugar donde hay un, la minería es quien marca el, el son, ¿no? El, el paso de cada día, con justo los procesos cotidianos, ¿no? De, de la vida. Y yo creo que por ahí hay una deuda muy, muy amplia, ¿no? Definitivamente. Son, por ejemplo, yo diría que los, a ellos no los ubicaría de momento, pero hay muchísimos más, ¿no? ¿no? No dudo que haya muchísimos más, pero pues sí es. Es igual difícil, ¿no? Y aquí también, y yo creo que con esto cierro, es igual difícil poder acceder a ello porque está más o menos relacionado con lo que tú comentabas a, anteriormente, ¿no? Cuando se está produciendo y sobre todo cuando son desde luchas y organizaciones que no tienen y no buscan también la producción teórica, económica, sino buscan sobrevivir, ¿cómo llegan esas otras reconceptualizaciones a, a nosotros, a nosotras y a nosotras? Pues es difícil, ¿no? Pero pues también... Creo que ese es un gran problema, pero que hay toda una potencia justo para resignificar lo que estamos atravesando en estos momentos. ¿no? Listo. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tus respuestas. Eh, vamos entonces en este momento eh, con la próxima ponencia. Eh, desde Cuba nos está acompañando Rosabel Totolongo desde la Universidad de La Habana con su presentación alteridad ambiental pensada desde Cuba, una nueva mirada a la correlación poder ambiente. Entonces, Rosabel, si quieres, bueno, tiene la palabra, si quieres presentar alguna imagen o, o así nomás, bueno, como quieres Hola, Rosabel, ¿nos escuchas? Hola, Rosabel, no sé si estás hablando, pero tienes el micrófono apagado. Ah, bueno, estaba compartiendo la pantalla. Gracias Listo. Gracias. Listo. Sí. Tienes 20 minutos eh, para tu ponencia. Eh, bueno, antes que nada, quería agradecer la visión de los panelistas anteriores y sobre todo eh, abordar, pues que, en mi caso, a la hora de repensar la ecología política latinoamericana, pues me voy a apropiar sobre todo de, de la experiencia como eh, un elemento epistémico fundamental a mi entender y sobre todo el histórico, que eh, bueno proviene, en este caso, de, eh, de, mi, de un análisis situado desde Cuba. Por tanto, el tema que le traigo a Coalición es cómo se ha pensado la alteridad ambiental desde la política ambiental cubana y desde los sujetos locales en Cuba. Quisiera, eh, antes que nada, abordar pues hoy toda una serie de desafíos que pienso que hoy se enfrenta eh, América Latina a la hora de pensar el conflicto, eh, eh, la relación conflictual entre poder ambiente y es precisamente, pudiéramos referirnos, por ejemplo, a la extranjerización de las economías, las lógicas destructivas sobre la transformación de los entornos, las formas de secamiento y de obsesión, que incluso hoy se mantiene con total vigencia, las formas de desancle de aquellas comunidades que mantienen formas sostenibles de vida y nuevas formas precarias, nuevas formas de dominación, como pueden ser las alternativas de eh, trabajo informal que han eh, conllevado a, a, a la capacidad de las empresas de hoy de sin su responsabilidad sus responsabilidades sobre las externas, lo que hasta ahora ha sido considerado como externalidades o los daños ambientales que le viene causando al ambiente. Pero sobre todo y más allá de estos elementos objetivos que todavía tienen plena vigencia eh, en los debates acerca de la contradicción, poder ambiente, pues creo que un elemento que ha sido poco abordado de la ecología política latinoamericana es precisamente la reproducción de una racionalidad que no frena las lógicas de autorrealización del capital sobre el ambiente. Eh, es decir, todos aquellos imaginarios que hoy continúen reproduciendo y que pasan invisibilizados y que permiten, eh, más allá de, eh, de cualquier eh, cuestionamiento, las lógicas del capital sobre el ambiente. Y entre ellas quisiera mencionar, por ejemplo, que hoy no se cuestiona desde las políticas globales eh, el hecho de la reproducción del rentismo como una forma de acumulación de las economías de los pueblos de América Latina. Y no se cuestionan los mecanismos de dominación desde las políticas globales, me refiero, que hoy pues perpetúan la división internacional de trabajo y las lógicas eh, intersubjetivas que garantizan esta dominación. Sobre todo se potencia una comprensión del paradigma, se absolutiza el paradigma cultural a mi entender, si sí, se continúa promoviendo la educación ambiental como uno de los elementos fundamentales para resolver la problemática ambiental. Pero bueno no se tiene en cuenta que la educación ambiental, sin pensar cambios estructurales profundos o eh, la transformación de las condiciones de vida, pues eh, no, no, no logra realmente ser una, una respuesta a consecuencias a la problemática ambiental, porque a la vez que se estimula la educación ambiental por un lado, pues se continúa de forma paralela reproduciendo las lógicas de despojos, de posesión eh, se, se continúa reproduciendo las lógicas del consumismo y eh, bueno eh, la educación ambiental en esos marcos estructurales pues sobre todo tiene un límite y de igual forma pues se continúan abogando por lógicas economicistas para darle solución a las problemáticas ambientales. Se siguen eh, valorando los costos de los servicios ambientales, cuál es el stock de los recursos naturales a la usanza desde la escuela de la modernización ambiental que surge en los años 70. Y no se cuestionan todas estas series que surge con la economía ambiental, la ecología ambiental, que, eh, que son elementos eh, que siguen cosificando los bienes naturales, que siguen obviando la espiritualidad que está, son en la forma de relacionalidad más comunitaria eh, con la naturaleza y que por tanto eh, para nada dan respuesta a la problemática ambiental actual. ¿Qué ha sucedido con Cuba? Como un estudio de casos situado, eh, no para generalizar la, la experiencia, sino eh, para, para dialogar, pienso. Bueno, precisamente Cuba, desde el eh, posicionamiento de, de Fidel en la cumbre de la tierra de 1992, pues se comenzó a dar toda una serie de cambios cuantitativos eh, a la hora de pensar las problemáticas ambientales. Y el primer elemento que dio eh, muestra de ello fue que se eh, consolida un referendo constitucional como la visión ambiental tiene que estar equiparada de forma horizontal y considerada en los planes de desarrollo económico-social. Esta, esta nueva visión se consolida en la Ley del Medio Ambiente de 1997 y en este periodo pandémico y post-pandémico pues se ha eh, aprobado una nueva ley una ley titulada Ley de Sistemas de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en este periodo pandémico que establece toda una serie de elementos que, a nuestro entender, pues niega las lógicas del capital. Un elemento, eh, por citar algunos, está, está el caso, por ejemplo, de que establece la soberanía del Estado sobre los, los, los bienes naturales, que impide eh, de entrada la, la posibilidad de privatización y de compartimentación de los bienes naturales a pesar de eh, la propiedad estatal sobre los bienes naturales, pues no prescinde del derecho de los, de los territorios a la gestión y control de sus bienes naturales, en tal punto que consigue en todo momento la participación de las comunidades en la construcción, desarrollo y perfeccionamiento, en primer lugar, de los sistemas productivos, teniendo en consideración los aportes que se pueden dar desde, los, desde, los, desde el conocimiento local comunitario. Establece también eh, la consulta como un elemento fundamental para la transformación de los bienes eh, naturales del territorio y el acceso público a toda la información sobre la gestión ambiental que pueda realizar cualquier institución información ambiental de, de la evolución de los procesos. Eh, también contemplo, por ejemplo, para el manejo de, de la gestión de riesgos, peligro y vulnerabilidad, la activa participación de las comunidades, desde la concepción misma de hacia dónde pueden ir las políticas de prevención de riesgos, eh, como es un estado insular, constantemente se da por eventos meteorológicos, etc. Un elemento que pienso que es fundamental en tanto la negación de la lógica de capital es también que, bueno, en tanto la anarquía del mercado que impide planificar el uso de lo que en teoría ha sido denominado como stock de los recursos naturales, pues es el hecho de que contamos con una economía planificada, y que desde los, de los requerimientos de la ley, pues, se contempla que todos los planes, proyectos y estrategias nacionales como sectoriales, eh, pues, tengan presente, antes que nada, requerimientos ambientales. Incluso se subordinan estos planes nacionales y estratégicos a la institucionalidad que regula cómo va la marcha o la evolución de la política ambiental. Pero, eh, bueno, hasta el momento hemos visto todo en el plano político-institucional, ¿no? Y hay que decir que Cuba también cuenta con eh, la peculiaridad de que hemos eh, ido logrando estimular desde los años 80 y sobre todo de los años 90 con la emergencia del periodo especial eh, el papel activo de los sujetos comunitarios. Y de esta forma ya sobre todo en los años 80 se comienza a ver una emergencia de un movimiento de agricultura urbana o urbanos familiares. Para el manejo agroecológico de la producción con un enfoque descentralizado. De esta forma también se niega en la producción energética intensiva, eh, modelos agroecológicos, modelos agrícolas que dependían de la exportación de insumos, de insumos desde el exterior y se comienza a potenciar el mode un modelo local de desarrollo. Eh, eh, eh, para el año 2011-2010 se aprueba un modelo, modelo económico-social que busca la dinamización sobre todo en microespacio y, de, y de, del control de la comunidad sobre sus bienes naturales y, y, y las lógicas de transformación y apropiación. Y sin embargo se ha hecho mucho trabajo orientado a activar el sujeto social, a romper con un enfoque asistencialista, que creo que en gran medida se puede considerar como un rezago de lo que es eh, la tradición capitalista, pero a su propia vez, de, de, de, de la imposición de, de, de, esta, de estas lógicas de mercado que nos llegan irremediablemente. Eh, y pienso que en este sentido también viene trabajando mucho la sociedad civil, aprovechando que... No podemos hablar de una asociación entre Estado y sociedad civil. Entonces hay toda una serie de actores locales, como pueden ser los proyectos locales socioambientales o formas organizativas de la sociedad civil, y me refiero a TASCO a Solar, en correlación con los gobiernos locales, pues eh, se está haciendo un trabajo conjunto para eh, romper el enfoque asistencialista y activar el sujeto social comunitario, que está tranquilizando temas eh, en el microespacio tanto... Eh, no solo ambientales, sino también se está viendo la relación, por ejemplo, ambiente género o cómo se está dando la división social del trabajo dentro de la familia y de la producción agroecológica, por ejemplo, la forma, los, los patrones de uso de la tierra, eh, se está intentando rescatar todos aquellos saberes populares eh, de agricultura sostenible, eh, y, y en general, pues, se está sobre todo trabajando con la transmisión de los saberes populares a las nuevas generaciones porque hay toda una reminiscencia a estos estilos eh, que en ocasiones se consideran arcaico, arcaicos eh, de vida y que precisamente hoy están da, dando muestras que es el camino a quizás a, a, a, la, a, la, a la complejidad de esta crisis del a la crisis ambiental global eh, y, y a, la, a, la, a la visión antropocéntrica de la vida aquí les comparto algunas imágenes de los proyectos locales de cómo se está dando incluso en los espacios urbanos formas agroecológicas eh, de vida que consisten en, en alternativas que comparten eh, una composición de trueque, sí que va más allá incluso eh, de las lógicas de mercado. Esto es un trabajo de, desde la academia que se está realizando de un mapeo de todas las experiencias que pueden con, constituir en sí modelos sostenibles de vida. Eh, porque eh, pensamos que antes que nada eh, la experiencia cubana lo que tiene que partir y es de, precisamente por lo que hacía énfasis en una primera instancia de cuáles son los desafíos que se enfrenta América Latina, no solo desde las condiciones estructurales y materiales, sino podríamos hablar desde la reproducción de una re racionalidad colonizada, pues creo que precisamente la ecología política latinoamericana lo que debería apuntar es a no quedar atrapado con las restricciones del orden existente y mantenerse constantemente en dependencia a aquel objeto de negación que está intentando superar, que sería la lógica de capital, y la relación capital-naturaleza eh, o bienes naturales. Entonces, hasta aquí sería mi presentación. Eh, listo, muchísimas gracias, Rosabel. Eh, bueno, entonces abrimos en este momento el espacio para preguntas, comentarios. Eh, si alguien tiene eh, alguna pregunta o comentario, eh, Sería el momento. Eh, mientras tanto, yo quisiera retomar un poco como algunas de las cosas eh, que nos contaba Rosabel, ¿cierto? Con su, digamos, apuesta por hacer visible eh, esto que está llamando ella también la alteridad ambiental desde Cuba, ¿no? Eh, y cómo esto responde de cierta manera, pues, como a esa racionalidad económica eh, capitalista, eh, y también nos plantea como una crítica frente a estas visiones eh, de la educación ambiental eh, que no logran responder, digamos, a, a los problemas eh, cuando no contrastan, pues como con todas estas lógicas extractivistas, consumistas, eh, que ya, pues, digamos, nos está también como planteando. Eh, y también nos plantea como una serie de, de alternativas que se producen eh, desde... Eh, un momento que ella identifica como fundamental, que es, eh, digamos, la participación también de Fidel Castro, eh, como en esta cumbre eh, de la tierra de 1992, y como a partir de ahí se desarrollan toda una serie de iniciativas legislativas, eh, pero también en términos, eh, digamos, de las realidades concretas eh, que se viven pues, en Cuba, desde la agricultura, desde los proyectos, pues, eh, autonómicos municipales. ¿Cierto? como una serie de iniciativas pues, que eh, Rosabel nos trae, que empieza eh, pues, también como a, como a describir allí. Entonces yo tenía simplemente una pregunta precisamente con este asunto que, que nos mencionabas de las alternativas, porque finalmente a veces eh, es cierto que pensamos mucho las alternativas como desde el punto de vista rural, pero hay algo que mencionabas que me llamó la atención, que es este proceso de agricultura urbana, eh, y de cómo eso se convirtió, pues también como en estas formas de entender eh, y de relacionarnos de otras, de otras maneras mucho más sostenibles, como dices, ¿no? Con la tierra, si de pronto podrías contarnos un poco más acerca de esos procesos de, digamos, de agricultura urbana, cómo se están dando, eh, cómo los estás viendo. Eh, y también veo que hay una pregunta en el chat. Entonces, bueno, si quieres... Eh... Bueno, realmente pienso que, que uno de los elementos fundamentales, creo que Cuba llega a estos análisis relacionados con eh, la ruptura, con la dependencia económica del mercado global. Pero sí se comenzaron desde la década de los 80 a buscar alternativas para la producción alimentaria con, con toda una serie de eh, elementos agroecológicos, no contábamos con abonos, se comienza a producir todo lo que se comienza a producir es precisamente desde la creatividad popular. Y creo que eso, más que una debilidad, pues ha sido una fortaleza. No se puede decir que es un movimiento que se ha eh, generalizado totalmente, precisamente por, por lo que planteaba, de que todavía hay todo una, una, un imaginario colonizado, asistencialista en tal sentido. Pero si sí hay eh, toda una serie de alternativas que van emerg emergiendo, que parten del de conocimiento popular y de la solidaridad, que es uno de los valores muy presentes, que creo que es tradición incluso de la cultura cubana, ¿no? que, que parten de, de, de, de las de formas de trueque, de la producción del de, intercambio entre vecinos. Incluso eh, los pedacitos de tierra, eh, ahora eh, hay como una política incluso que emerge desde el punto de vista de la institucional de los CDR, que es cada cual cultiva tu pedacito. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de, de, de edificaciones, de edificios que cuentan con, con un, una, una pequeña parcela delante del edificio y pues comienzan a, auto, a autoproducir aquellos que, que posiblemente sean capaces de, de, de consumir. ¿no? Y es una forma... De eh, quitarle peso al mercado local, de disminuir los gastos en transportación, de todos los riesgos, y toda la infraestructura y la infraestructura que necesita, ¿no? Eh, pero que por supuesto esto puede ir parejado a la diversificación de, la, de lo que es la noción de la macroeconomía que tiene que cargar con todo peso de dar respuesta a la producción nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido se van estimulando tanto las políticas locales como los trabajos desde la sociedad civil, desde la academia, con las comunidades, que muchas veces la experiencia pues surge al revés, ¿no? Son ellos que, que conocen sus necesidades y las maneras de ser eh, autosostenibles ante ellos. Entonces, eh, a ver, en el chat otra pregunta. Me comentaban que había una pregunta en el chat. Sí, hay una, no sé si, hay, si alcanzas a verla. Sí. Bueno, sí se ha abordado mucho desde el ecofeminismo la necesidad de analizar estas nociones de forma interseccional, ¿no? Que no hay lógicas de dominación que podríamos hablar solo o precisamente fragmentadas, que estaríamos reproduciendo una diseño clásica de lo que es el análisis de la realidad, de entender de forma fragmentada la dominación del ambiente, la dominación de la mujer, ¿no? Y de cómo se ha abordado, por ejemplo, el papel de la mujer en la producción agrícola o, la, o el, lugar, el rol histórico de la mujer eh, eh, y la capacidad de participación en toda, en toda esta serie de... De, de iniciativas sostenibles que se dan. Y si se eh, ha abordado o la mujer relegada a ciertos roles de trabajo de campo o el hombre, ¿no? Eh, eh, en esa dinámica de roles, pues también se intenta romper una cultura patriarcal y machista a la misma medida que se le intenta dar solución al problema ambiental y reconstruir alternativas sostenibles. Porque para nada sería lógico pensar en un modelo sostenible que con, continúe reproducción de los mismos códigos patriarcales. ¿no? Entonces sí, creo que desde las la perspectivas del ecofeminismo se viene trabajando desde el punto de vista teórico y, y sobre todo pues, en la práctica en de construir toda una serie de códigos que están instaurados culturalmente en la sociedad para que la mujer pueda tener... Eh, un lugar de empoderamiento a la hora de pensar modelos sostenibles de vida, ¿no? Y, y un lugar privilegiado en la producción, en la condición de procesos con métodos eh, agroecológicos o, o sostenibles, ¿no? Entonces eh, es toda una experiencia que para nada es acabada, que se enriquece en la misma medida que se dialoga con otras experiencias. Pero, eh, listo, Rosabel, muchas gracias eh, por tu presentación, por tus respuestas. Eh, creo que ha sido un diálogo pues, bastante eh, interesante desde todas las perspectivas eh, que nos han presentado tanto pues, Alberto como Cristian y Rosabel. Eh, bueno, y entonces, ya eh, para terminar, eh, como este panel, eh, ya bueno, me toca eh, a mí la presentar. Eh, voy a compartir eh, pantalla eh, eh, Listo Entonces eh, Bueno, esta ponencia eh, se titula Resistir con los peces, claves para una ecología política multiespecies desde América Latina eh, bueno, esta ponencia hace parte de los resultados de, de mi trabajo pues, de doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, y varias de las ideas eh, que presento pues, a continuación hacen parte también como de las discusiones de un grupo eh, en Medellín al que pertenezco, que se llama el Grupo Ecología Política y Justicia Hídrica, en el cual pues, hemos venido reflexionando desde hace un tiempo en torno a la ecología política del agua, de los ríos eh, y en este caso pues en torno a esta idea de la posibilidad de una ecología política multiespecies. Yo voy a contarles la historia de unos peces que se llaman los bocachicos, eh, que son eh, tal vez los peces más representativos de Colombia eh, pero antes de eso, bueno, quisiera plantear como el asunto de por qué razones es importante desde la ecología política eh, tener en cuenta estos peces o otras especies. Eh, y es porque, eh, digamos, desde la ecología política fundamentalmente eh, se han entendido los conflictos socioambientales eh, como aquellas situaciones en las cuales unos actores eh, con demasiado poder se apropian de unos bienes comunes, eh, puede ser el agua, los bosques, suelos, etcétera eh, La biodiversidad eh, y en medio de esos procesos de apropiación hay como unos despojos de esos bienes comunes frente a los cuales unos actores eh, por lo general locales reaccionan eh, a partir de la construcción de ciertas resistencias, con lo cual se dan ahí unos conflictos de intereses, de valores alrededor de esos bienes comunes y en algunos de esos casos, eh, pues ahí digamos, se producen nuevas formas de gestionar esos bienes comunes. Sin embargo, estos conflictos ambientales, pues, tal como se han visto eh, mayormente en la ecología política eh, latinoamericana, pues aparecen como conflictos que se dan fundamentalmente entre humanos. Y donde las otras especies o aquello que entendemos como naturaleza, eh, pues aparece simplemente como el escenario, como una especie de teatro en el cual se dan esas acciones de los seres humanos. Eh, entonces lo que quiero plantear aquí es que esas otras especies eh, no son simplemente invitados de piedra en esos conflictos ambientales, sino que también son actores fundamentales eh, en esos conflictos. Eh, esta imagen que se ve ahí pues, en, en esta presentación eh, es del río Samana Norte, que es un, es un río de los Andes, de la cordillera central de los Andes colombianos, eh, que es, pues, digamos, el, el río en el cual se hizo esta investigación. Eh, entonces, estos son los bocachicos, son unos peces eh, que viven pues, en diversas cuencas eh, que hacen parte como de, de Sudamérica. Eh, pero estos son los bocachicos específicamente de la cuenca del Magdalena, el río Magdalena en Colombia. Eh, este es un río eh, pues que es como el más importante en términos de la economía, en términos de los asentamientos humanos, de la, digamos, de la mayoría de la población colombiana. Es el río que ha dinamizado digamos, todo lo que entendemos como, entre comillas, el desarrollo económico de Colombia. Eh, y como se ve pues, en la imagen de la derecha, eh, pues estos peces eh, digamos, eh, están eh, viviendo en este río a través de un ciclo ecológico y un ciclo reproductivo que les permite eh, pues, también eh, sobrevivir y que está relacionado con los periodos de lluvias y de veranos eh, en la cuenca del río Magdalena. Eh, normalmente pues, estos peces viven en la zona eh, alta del río Magdalena en la parte que vemos azul como un, grandes lagos que son conocidos como las ciénagas. Eh, ellos normalmente se alimentan eh, de materia orgánica en descomposición allí pues crecen y engordan en estos en estas ciénagas y cuando llegan los periodos de verano pues estas ciénagas se convierten en lugares bastante incómodos. Eh, para estos peces porque eh, disminuye el nivel de los ríos pero disminuye el nivel también de las ciénagas eh, lo que hace que haya mayor competencia por espacio y por alimento, entonces estos peces salen eh, al, de esas ciénagas a la parte del, del cauce principal del río Magdalena y empiezan a nadar a contracorriente en estas épocas de verano que normalmente pues son entre los finales de diciembre eh, y más o menos finales de marzo eh, eh, y en estas épocas eh, van subiendo hacia ríos eh, afluentes, eh, que son, eh, digamos, ríos que tienen mejor, eh, digamos, oxigenación, que tienen, eh, digamos, aguas más claras y más frescas. Eh, y uno de estos ríos hacia los que ellos migran es el río Samana Norte, que está ubicado aquí, eh, en esta, pues, ubicado como en esta línea negra, eh, que se ve ahí en el mapa, que es, digamos, el río en el cual eh, yo realicé mi trabajo de campo y ellos migran hacia, este, hacia estos ríos pues intentando también como realizar su proceso de reproducción cuando ellos están allí eh, buscando las cabeceras de estos ríos eh, y llega la época de invierno entonces los peces sienten las lluvias, sienten las maderas, eh, sienten los truenos eh, y sienten el aumento en esas corrientes de los ríos eh, lo que se convierte en un estímulo para que las hembras pues depositen sus huevos y los machos los fertilicen y los huevos empiezan eh, empiezan a ser arrastrados por la corriente de nuevo eh, hacia abajo eh, con estas fuertes corrientes del invierno y finalmente pues estos peces eh, se van estos huevos se van eh, algunos desarrollando hasta que llegan a las ciénagas eh, y los que alcanzan pues a llegar y a sobrevivir se convierten de nuevo, pues digamos, empiezan a alimentarse para convertirse de nuevo en las ínagas en individuos adultos, y de esa manera pues digamos, eh, se da este ciclo. Pero eh, digamos este ciclo ecológico, eh, no solamente digamos, eh, es interesante desde la ecología política rescatar este, digamos estos aspectos biológicos y ecológicos de estos peces, sino también cómo esos ciclos biológicos y ecológicos producen eh, una política y una cultura en unas sociedades determinadas. Entonces, como vemos acá en este mapa de la izquierda, eh, lo que está señalado acá es el río Magdalena y en la parte media del río Magdalena pues se encuentra, si hacemos un zoom, eh, ahí se encuentra pues, todo lo que es el río Samana Norte, eh, que es uno digamos, de los sitios importantes de reproducción de estos bocachicos. Pues allí eh, pues, realicé un trabajo de campo entre el año 2018 eh, y 2021 eh, en diversos periodos de tiempo eh, en el cual pues, pude evidenciar eh, que había una población ribereña local que se llama la población de Puerto Garza donde viven cerca de 300 pescadores que viven fundamentalmente pues de su relación eh, con estos peces eh, y que cuando estos peces empiezan a migrar por, estas, por este río, pues los pescadores locales llaman a esto el fenómeno de la subienda, la subienda de peces eh, dinamizan pues tanto la economía como la cultura local porque comercian con estos peces pero también eh, la gente celebra eh, cada mes de enero las fiestas del bocachico dándole la bienvenida a estos peces y etcétera, sin embargo pues allí eh, hay unos intereses bastante importantes eh, de represamiento, de construcción de centrales hidroeléctricas sobre este río eh, y se ha originado un conflicto socioambiental por la construcción de dos centrales hidroeléctricas que ya cuentan con licencia ambiental para ser construidas. Eh, el, y una de ellas es, se llama Porvenir 2, que es una hidroeléctrica propiedad de una empresa que se llama Celsia hay otra hidroeléctrica que se llama Palaguas que es propiedad de una empresa que se llama eh, Isagen entonces frente a estos eh, digamos intentos eh, ya bastante eh, fuertes de represamiento de este río que aún corre libre por su cauce eh, se construyó eh, desde el año 2010 un proceso de resistencia y de defensa del río que se llama las mesas por la defensa del agua la vida y el territorio eh, y esto pues digamos eh, se da en un contexto un poco más amplio de construcción de otras eh, historias de centrales hidroeléctricas en esta región en la que está ubicada este río, que es el oriente del departamento de Antioquia, como se puede ver pues ahí también en el mapa hay como unas manchas grandes que son represas construidas eh, desde los años 70 y 80 que hacen parte de un complejo hidroeléctrico que se convirtió en el corazón energético de Colombia. Entonces, en medio de esos procesos de extractivismo hidroeléctrico que se venían dando desde sus años y de las nuevas amenazas de esa construcción de esas nuevas centrales, sobreviven o intentan diseñar sus artes de existencia también, pues, eh, tanto los ribereños como, como los peces. Eh, y en medio, digamos, de una movilización social que se dio en el año 2016, eh, este movimiento de las mesas eh, por la defensa del agua, la vida y el territorio, eh, me encontré con esta pancarta que decía, el Boca Chico no salta a los muros, que claramente se refería pues a los muros de las dos centrales hidroeléctricas que deben ser construidas sobre este río Samona Norte. Y, eh, digamos, desde allí empecé a pensar que tal vez los peces no eran simplemente algo cosas que estaban ahí eh, haciendo parte del río, sino que eran actores sociales y políticos fundamentales en esa disputa eh, de intereses y de valores y en esos conflictos por las apropiaciones y los despojos en este río. Eh, entonces, digamos, indagando un poco más, me di cuenta que también los peces hacían parte eh, de otras acciones jurídicas y políticas del movimiento y que por ejemplo este movimiento desarrolló eh, acciones de litigio estratégico en conjunto con unos eh, abogados afines al movimiento con la cual intentaron que este río fuera declarado eh, como sujeto de derechos en Colombia y en esa digamos acción jurídica para intentar que este río fuera declarado como sujeto de derechos y de ese modo protegerlo también de las intervenciones de las hidroeléctricas, eh, pues los peces en ese documento aparecían eh, como una de las principales víctimas de, de esas intervenciones con las hidroeléctricas, pero también como unos aliados fundamentales eh, de la supervivencia de muchas poblaciones ribereñas, eh, pues porque finalmente eh, también eh, hacían parte de esa economía y de esa cultura local. Entonces empecé a notar cómo los bocachicos también eran aliados eh, de los movimientos en, ese, eh, en esa lucha por defender el río y cómo eh, los peces con su sola presencia, eh, digamos, eh, podían también modificar un estado de cosas en ese conflicto porque los líderes ambientales de estas mesas por la defensa del río lo que hacían era argumentar que el río estaba vivo y que por lo tanto debía ser protegido pero que además el río estaba vivo porque tenía peces. Entonces la presencia de los peces era un argumento fundamental eh, para señalar la necesidad de defenderlo, pero si tal vez los peces no estuvieran en este río, pues la lucha de las mesas probablemente eh, tendría otro sentido que pues no sabemos cuál es, eh, pero sin lugar a dudas, pues allí eh, estas otras especies eran también eh, muy importantes eh, en los procesos de argumentación. Entonces los peces no solamente sufrían, eh, digamos, la política de, esos, eh, de, esos, de, ese, de, esa, de esa ampliación, de esa expansión, de ese extractivismo hidroeléctrico, sino que también participaban con su sola presencia y también estaban haciendo cosas en el río, estaban haciendo que pasaran cosas y por lo tanto entonces también participaban de la política. Por supuesto, digamos, digamos estas reflexiones hacen parte de un marco de comprensión mucho más amplio que en, a través del cual eh, en ciencias sociales, en ciencias ambientales, eh, hemos venido señalando la necesidad de superar ese dualismo y esa separación entre la naturaleza y la cultura eh, a partir de autores como Bruno Latour, Donna Jara, Yana Sim, eh, quienes a través de sus concepciones de... Eh, digamos, de actantes, de, parlam de los parlamentos multiespecies, de sus, de sus estudios sobre hongos que hacen parte de cadenas eh, de comercio global, de sus estudios sobre adaptaciones multiespecies en medio de las ruinas del capitalismo, pero también una serie de autores y autoras latinoamericanos que han venido señalando eh, también la necesidad de explorar estos vínculos eh, y de la necesidad de ver. Eh, cómo nos constituimos como sociedades humanas también es en, en esa misma relación con esas otras especies eh, y no a partir de esa separación de un entendimiento eh, digamos como si la naturaleza fuera una cosa inferior y como si la humanidad fuera algo distinto y superior de la naturaleza entonces digamos que ahí también hay un sustento y un marco de comprensión de, de esta lógica de cómo pensar también eh, con los peces y con otras especies vivas eh, pues estos conflictos para intentar superar ese dualismo, naturaleza y cultura. Y todo esto porque, bueno, eh, no solo las otras especies, como dice Dona bueno no están solamente aquí para vivir con ellas, sino también para, eh, perdón, solamente para pensar con ellas, sino también para vivir con ellas. Lo que implica que, digamos, en lo que se ve en la foto, el lado izquierdo es como hay toda una serie de relaciones familiares, unas tecnologías. Eh, unas, unos territorios unos saberes muy específicos de unas poblaciones locales que están estrechamente vinculadas eh, con, estos, con estas especies y que en medio de un proceso de extinción de especies cada vez más acelerado como el que estamos viviendo, lo que significa la degradación ambiental y la intervención de este tipo de ecosistemas sensibles como el del río Samaná pues es que también no solamente se perderían las especies en términos biológicos sino que también hay una serie de de culturas y de sociedades, de prácticas y de saberes relacionados con esas especies que también están en riesgo de desaparecer. Entonces, los bocachicos no solamente son aliados de la lucha política, sino también aliados de la supervivencia, en esta constitución de esas constantes relaciones entre esas especies biológicas y estas sociedades humanas, que podríamos llamar algo así como relaciones multiespecies, que le permiten a la gente... Eh, tener un conocimiento tan específico de los peces que les, que les permite también entrar en sus mundos, eh, comprender de cierta manera los mundos del chico a través de esa experiencia de ser pescador en un río andino eh, y cómo a partir de esas relaciones multiespecies también se desarrollan afectos, cierto como la capacidad eh, de afectar y de ser afectado, como esta idea de que la llegada de los bocachicos a, al río Samaná también implica para las poblaciones ribereñas una serie de sentimientos, de alegrías, de fiestas, pero su vida o la no llegada de estos peces también implican una serie de efectos en términos de las tristezas, de las nostalgias, de los recuerdos de un pasado que ya no existen. O como también para los peces eso implica, eh, también para algunos de ellos estrés, también implica la muerte lo que nos recuerda que también estas relaciones multiespecies pues no son algo armónico, sino que eh, los sujetos de las investigaciones multiespecies pues también eh, pueden, eh, digamos, matar, morir. Eh, en síntesis, entonces, lo que, lo que quería decir, digamos, con estas historias de estos bocachicos y de estos ribereños en el río Samana, es el asunto de que estos conflictos ambientales eh, desde la ecología política latinoamericana han venido siendo pensados también desde un, desde un patrón que es mayoritariamente antropocéntrico, en el cual entendemos que esos conflictos ambientales se dan simplemente a través de humanos, entre humanos y que las otras especies eh, son como de cierta manera unos invitados de piedra en esos conflictos lo que implica que cuestionar precisamente esta idea nos lleve a pensar con otras especies, en este caso con los peces, eh, también cómo se dan esos conflictos y cuál es su papel, su papel como actores sociales, eh, como actores en esas relaciones de poder y en esos desequilibrios, en esas inequidades que se dan en esos conflictos, con lo cual algunas claves también para pensar esta ecología, que, esta nueva ecología política que podría ser llamada ecología política multiespecies, eh, implica también eh, poner, en este caso, pues a los peces en ese primer plano de la investigación. Eh, y cuando ponemos a esas otras especies en ese primer plano, pues al mismo tiempo nos estamos descentrando nosotros mismos, sobre todo en el caso de las ciencias sociales, eh, cuyo sujeto de investigación pues, tradicionalmente ha sido lo que llamamos humano, pero ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a poner en el primer plano de las investigaciones sociales a otras especies, implica eh, que de cierta manera pues también estamos intentando desestabilizar eh, ese patrón antropocéntrico con el cual hemos pensado nuestra relación, o esa pues, relación eh, naturaleza-cultura eh, y como esas otras especies también sufren esas, esas degradaciones ecosistémicas en medio de unas relaciones de interdependencia a través de las cuales existimos constantemente teniendo en cuenta pues que no no vivimos simplemente como seres humanos individuales, eh, aislados en una burbuja, sino que solamente son esas relaciones con otras especies, con bacterias, virus, hongos, eh, animales y plantas de todo tipo, las que nos hacen existir y en esas relaciones de interdependencia. Tal vez lo humano ni siquiera existiría. Entonces, eh, por último, señalar un parte de desafíos de esa ecología política multiespecies eh, pensadas de América Latina, eh, lo que implica eh, entonces tener en cuenta que las otras especies son actores sociales, políticos muy importantes, eh, pero que para entender esto pues también necesitamos desarrollar la capacidad de escuchar lo que tienen por decir esas otras especies, eh, más allá pues de los lenguajes humanos, tener la suficiente sensibilidad para eh, entender esos lenguajes. Eh, y también, bueno, unos desafíos en términos institucionales, eh, de cómo, eh, digamos, desde las instituciones también podría ser pensado, eh, digamos, este, unas nuevas formas políticas para eh, desarrollar esta, esta ecología eh, desde un punto de vista multiespecies en América Latina. Bueno, eso era pues como, eh, como lo que tenía pues en esta presentación. Eh, bueno, muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, eh, comentarios, bienvenidos. Yo tengo un comentario. Eh, no, eh, muchísimas gracias, Juan David. Me parece muy, muy refrescante, ¿no? Plantear esta ecología política, una ecología política que trascienda a ese antropocentrismo. Eh, y quisiera compartir eh, algo que, porque yo también he estudiado el tema de las hidroeléctricas en Costa Rica y, y más recientemente en Panamá y algo muy lindo que vi en Panamá que hicieron las, las, las personas en defensa de los ríos es, eh, ellos fueron a grabar los ríos, o sea, ellos con, con aparatos especializados eh, fueron a grabar ríos vivos, digamos, ríos sin haber sido impactados por hidroeléctricas y ríos muertos, como les llaman, eh, aguas abajo de una represa, y es impresionante, o sea, son como el río vivo, o sea, tienes todo ese sonido, ¿no? del agua viva, mientras que en el otro, entonces también ahí hay como una, una, una riqueza eh, muy grande de, de, de, de ¿verdad? Como da, ellos le hablaban como era la voz de los ríos, ¿no? de la gente no humano y... Literalmente su voz, ¿verdad? O, o cómo su voz fue, fue mutilada no, por, por la hidroeléctrica. Entonces, eh, me pareció súper interesante. Muchas gracias. Bueno, sí, no, muchas gracias a vos. Y yo siento que eh, incluso, pues, desde, desde estos, eh, de cierta manera, como referentes de lo multiespecies y lo que se está construyendo ahora alrededor de, como estas ecologías políticas que tienen en cuenta estas otras voces, también es muy importante como, como esa dimensión audiovisual, ¿no? como, como, como también los sonidos o las imágenes y no solamente los textos, que nos permiten lograr una sensibilidad eh, distinta sobre lo que son estos territorios biodiversos que en muchos casos están ubicados entre comillas como lugares periféricos eh, y que finalmente pues también, eh, digamos, hay otras formas en las cuales desde una forma multisensorial, desde las etnografías multisensoriales, desde las etnografías audiovisuales, a través de las cuales yo creo que también se está haciendo un trabajo importante para ser visibles como, como estas relaciones multiespecies. Bueno, no sí. sé si... Sí. Justo les compartí en el chat el enlace para, para ver esta nota. Entonces ahí, bueno, hay un texto, pero vienen el, los audios, ¿no? Para escucharlos. Entonces ahí, ahí lo tienen. Listo, muchas gracias, Alberto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Eh, bueno, Denise pregunta en el chat. Eh. Eh, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo lidiar o seguir con el problema con la perspectiva crítica latinoamericana que pone al, en el centro al ser humano? Eh, bueno, yo siento que, que digamos, eh, el asunto de los estudios multiespecies en América Latina, eh, que siento que se diferencia de una manera fundamental de los estudios multiespecies que se hacen en el norte global, es precisamente que deben, desde mi punto de vista, de, de por una posición ética y política, deberían encontrar un, eh, un cierto equilibrio parcial, un equilibrio dinámico entre, entre las, esas poblaciones que sufren esas injusticias ambientales también. Eh, y de cierta manera, pues también como esas injusticias que están sufriendo esas otras especies. Y yo creo que ahí es donde la ecología política digamos latinoamericana tiene mucho que aportar porque en este caso no se trata solamente de escribir eh, cómo las otras especies perciben el mundo y cómo nos relacionamos con ellas sino también como eh, esas relaciones multiespecies a través de las cuales se sostiene la vida también de esas eh, poblaciones eh, que han sido sometidas por esos procesos extractivistas eh, pues también están en peligro precisamente con esos modelos de desarrollo que tanto critica pues como también la ecología política. Y siento que hacer ese balance es importante como para no quedarnos simplemente en la descripción de unas relaciones multiespecies eh, que ya de por sí serían importantes, eh, pero que siento que desde el punto de vista de la ecología política es importante atender eh, también a esas injusticias sobre esas poblaciones humanas que que digamos están sufriendo esas, esas, esas consecuencias de esas políticas extractivistas. Entonces, bueno. Eh, bueno, no sé si entonces eh, por ahí, eh, si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, entonces pasamos al cierre de este panel. Eh, agradecer eh, a la organización del Congreso, el Cuarto Congreso Latinoamericano eh, de Ecología Política. Me eh, siento que ha sido un panel también eh, muy enriquecedor, que de cierta manera, pues también como que eh, las ponencias nos han eh, hecho converger en unas, eh, digamos, miradas latinoamericanas que se han planteado. Eh, tanto desde Alberto, Cristian, eh, Rosabel, desde las particularidades también, eh, tanto de, de México, de lo que es eh, pues esa parte de sur de Norteamérica, pero también de lo que es Centroamérica, eh, de lo que es el Caribe ¿no? y de lo que es pues, Suramérica por mi parte. Creo que ahí ha, ha habido una buena representación territorial, eh, geográfica, de lo que implica también esta ecología política latinoamericana, y una diversidad también de temas que creo que también nos implican como ampliar nuestra mirada de lo que, de lo que es esa de lo que es la ecología política del continente eh, y que yo creo que se, se va a seguir pues también como, como enriqueciendo cada vez más a medida que creo que estos trabajos eh, pues también se van a ir eh, difundiendo, publicando, eh, que también van a tener cada vez diálogos eh, más enriquecedores con las luchas sociales y ambientales del continente. Eh, entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algo final por decir, simplemente a mi parte agradecer también a todas las personas que estuvieron acá en el panel, eh, que conversaron, que hicieron sus preguntas, sus comentarios, eh, y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Eh, Cristian, si querés, te doy la palabra. Eh, Sí, gracias, eh, David, a Alberto, a, a Rosabel. Eh, bueno, yo primeramente igual comparto ese sentir, ¿no? Eh, que, qué lindo converger con estos temas que al fin y al cabo justo, pues desde nuestros propios contextos van resignificando ciertas aristas, ¿no? Que muchas veces no tienen tanta presencia, ¿no? Y que a mí, por ejemplo, eso... Creo que sí estaría como que bueno saber la posibilidad de, de cómo, poder, cómo poder, en este caso concreto, ¿no? Con ustedes tres, ¿cómo puede, se le puede dar seguimiento a lo que están haciendo? Porque aparte de, la, de esta grabación que posiblemente se comparta, ¿no? Si están trabajando desde algún lugar, si hay como que algún plan de seguir compartiendo de manera más amplia estas investigaciones, ¿no? sobre todo para ir creando este, este mapeo, ¿no? Estos otros referentes, ¿no? Estos trabajos que se están desarrollando y que muchas veces tienen esa ventaja, ¿no? Que nos pueden acercarnos a otros tipos de aproximaciones, ¿no? Que es, pueden ser similares a nuestros contextos, o que si bien no similares, sí que responden a ciertas inquietudes, ¿no? Compartidas. Entonces, por ahí iría más mi, mi pregunta, e igual a agradecerles a, a los tres, ¿no? Su, su presencia y sus intervenciones, porque me llevo justo eso, ¿no? Una... Una buena mesa. <ríe> Gracias. Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que lo, lo que pues, por el momento podríamos hacer es, bueno, de pronto compartir nuestros correos por, por, el, por el espacio del chat, algo que se me ocurre eh, como rápidamente, eh, y seguir, pues digamos, a través de los correos, pues, planear eh, algún encuentro posterior y seguir como en contacto eh, compartiendo información o, digamos, eh, intentando establecer trabajos colectivos, redes, ¿cierto? Que, digamos, en, en otra, tal vez, eh, digamos, en, en próximas ocasiones podríamos, eh, como también de cierta manera, entrar en contacto. Entonces, bueno, no sé si hay otro comentario final. Eh, por ahí también pues veo que agradecen en el chat. Eh, bueno, como ahorita muchas gracias. A, a las personas que participaron por el chat, no sé si hay algún otro comentario eh, o si cerramos por aquí de mi parte igual agradecer a, a, a los compas que, que expusieron sus trabajos y a las personas que nos acompañaron, eh, realmente estos espacios son muy ricos para generar articulaciones y, y conocernos, no entonces agradecer una vez más No, y agradecer también el grado de representatividad, como decía Juan David, agradecerle su moderación y la capacidad de ir articulando todos los distintos puntos de vista que creo que lo más que se da la ecología política latinoamericana viene precisamente de eso, ¿no? de sujetos situados que convivimos con los conflictos y que estamos intentando de construir la mirada de la naturaleza. Y realmente, pues ha sido un espacio muy enriquecedor. Agradecerles a todos y compartir. Y ojalá pues, nos podamos encontrar en otra, otra posibilidad de intercambio. Listo, bueno, gracias también a ustedes. Eh, y bueno, por ahí están los correos en el chat. Eh, finalmente, bueno, no simplemente agradecer. Un espacio muy amplio, muy enriquecedor. Eh, y bueno, nos seguimos encontrando. Muchas gracias.